Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, no solamente al Congreso, sino a este panel. Este comentario siempre va a esta hora, en uno de los horarios más difíciles de hacer un panel, pero vamos a tratar con el doctor Kiko y la doctora Dania de hacerlo un poco entretenido. El, el tema que vamos a considerar es quizás uno de los temas más dorsales en, en el rumbo de la economía colombiana y más por estos días, más por estos días donde quedan pocas horas para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Yo les confieso que en la larga historia que uno lleva siendo, digamos, eh, testigo del desarrollo económico del país más de tres décadas, hay cosas complicadas para entender en la economía colombiana y, uno, y una de ellas es cómo funcionan verdaderamente las regalías, incluso los más expertos Dicen que es un tema complejo y cuando uno eh, se mete a planeación, se mete al Ministerio de Hacienda, habla incluso desde los municipios, de las entidades territoriales que manejan el, te el tema de las regalías, es un tema absolutamente complejo, de los más espesos, que de pronto ahora la doctora Tania nos cuenta si realmente han pensado en hacerlo más expedito. La gente dice que hay una cosa compleja en Colombia y es pagar impuestos créame que es más complejo entender el tema de cómo funciona claramente el tema de las regalías y más aún cuando tratamos de, de cruzarlo con el tema de transición energética. Eh, y ese es, ese es el tema más dorsal que, que digamos que en este momento quizás esté viviendo el gobierno y es, uno, la transición energética que le, le adelantaba al doctor Kiko que quisiera saber si realmente hay una política pública clara de transición energética y uno y no unos dos o tres documentos que hablen de eso y cuando uno trata de cruzar regalías por acá transición energética por acá y uno dice bueno hay unas expectativas de gobierno hay unas ideas de gobierno y por el otro lado también hay unas ideas sobre qué va a pasar con las regalías Ojalá el modelo económico de qué va a pasar con las regalías para que pueda fluir. En torno a estos temas vamos a tener una conversación poco más de media hora, 40 minutos y obviamente que sea un preámbulo para que entendamos un poco de qué va a pasar con el Plan Nacional de Desarrollo. Le doy la palabra, tres minutos a la doctora Tania para que nos cuente, no la puede dejar pasar. Para que nos cuente cómo va la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en este momento en el Congreso y cuáles son sus expectativas sobre el tema. Hola, hola, hola. hola. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana del Petróleo, al doctor Lloreda, por esta invitación. Yo quisiera muy brevemente comentar cómo ha sido el proceso del Plan Nacional de Desarrollo. Este, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo fue radicado en el Congreso de la República el 6 de febrero de este año. Luego de eso empieza todo el proceso de análisis de cada uno de los artículos con las comisiones económicas. Esto se llevó a cabo entre febrero y marzo. En marzo se dio la primera vuelta de la aprobación, lo que se conoce digamos como la primera ronda de aprobación, de la ponencia de, del plan. Luego de eso vuelve y se abre una segunda ronda de discusiones en las comisiones económicas discutiendo artículo por artículo. Estamos hablando de un Plan Nacional de Desarrollo que tiene en este momento 370 artículos. Y en este momento está, eh, se están discutiendo en, en Cámara de Representantes y Senado eh, todo digamos el tema, el resultado de todo este proceso de eh, entendimiento mutuo entre el gobierno nacional y los miembros del Congreso para poder expedir el plan. Se espera que, o mejor, el plazo constitucional y legal para la aprobación del plan vence el sábado, es decir, el plan debe estar aprobado antes del domingo a las 11 y 59 del sábado. Se está trabajando intensamente en ese proceso de aprobación, ya ha habido… Eh, la aprobación, digamos, de los artículos que como resultado de todo este proceso de concertación no tenían discusión, esto es alrededor de dos terceras partes de los 370 artículos, queda una tercera parte entre artículos que todavía necesitan ajustes, ser discutidos, eliminaciones, porque hay propuestas de eliminación de artículos eh, y eh, otras características, digamos, de esa naturaleza, pero estamos optimistas, el gobierno y el Departamento Nacional de Planeación que lidera el tema está optimista, creemos que el sábado eh, vamos a tener Plan Nacional de Desarrollo expedido como eh, a través del procedimiento entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Una preguntita ahí, ¿qué pasa si no lo aprueban el sábado? Si no se aprueba el sábado, entonces eh, rige el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional. Entonces, es deseable que sea más bien el resultado de todo este proceso intenso de conversación, de búsqueda de consensos. Pero si no, la Constitución prevé la alternativa y es que entra a regir el, el proyecto inicialmente presentado. Gracias, doctora Daniel. Doctor Francisco, el, el tema del plan de desarrollo es un tema muy complejo, es un tema que dicta la hoja de ruta para los próximos cuatro años y en ese marco y algo que nos convoca el tema es, usted si sí ve una política pública clara en este gobierno, muchas alocuciones de tanto la ministra como el presidente sobre, sobre transición energética, pero sí hay algo de lo cual prenderse hay algo para desarrollar. ¿Cómo ve este tema en general como un marco para arrancar la conversación sobre regalías? Aló, aló. Muchas gracias, eh, Fernando. Tania, es un gusto compartir este escenario contigo. Un saludo a todos. De depende lo, depende de lo que uno entienda por una política de transición energética. Eh, Contamos en el país con, con un compe de transición. Hay un plan energético nacional que preparó la UME hace un tiempo. Eh, hay algunos estudios, una comisión que trabajó en el tema, pero especialmente en el sector eléctrico. Entonces, hay una serie de elementos puestos sobre la mesa. Hace como un mes, el ministro de Hacienda de entonces... El doctor Ocampo, con el ministro de Comercio Exterior y con la ministra de Viñas y Energía, compartieron con el país eh, lo que ellos consideraron era una estrategia de transición, donde señalaban unos objetivos de carácter ambiental y estos los condicionaban: uno, a una transición en las exportaciones del país. Ya lo vimos en las presentaciones, el sector minero-energético es pues, más del 60% de las exportaciones. Eh, también lo condicionaba que Colombia eh, redujese el consumo de eh, productos derivados de los combustibles fósiles. También lo condicionaba a eh, la sostenibilidad macroeconómica fiscal y seguramente también de, de cómo se sustituyen los ingresos de regalías, algo de lo que hablaremos. Entonces, si uno entiende que, la, que una política de tracción energética debe enmarcarse en, en estos componentes, no hay política, aún no hay una política de tracción energética, porque necesariamente tendríamos que partir de una premisa y es con unos escenarios a 20, 30, 40 años, entonces identificar, por ejemplo, qué requerimos, qué requiere hacer el país en transformación productiva, no solo en las regiones petroleras, sino en general, para poder entonces apalancar una diversificación de la canasta exportadora y no tener que terminar prescindiendo de, de unas divisas Ingresos fundamentales eh, para de ahí, entonces también decir, bueno, cómo va a ser el proceso de si esa es la apuesta de, de sustitución de los ingresos fiscales de los dividendos de copetrol y también, por supuesto, de, de a nivel de regalamiento. Es si, si le entendemos que debe y, y dependiendo de esos tres, uno debe definir qué hace en materia energética, pero no al revés. Me explico. Porque eso nos va a dar los tiempos y yo creí entender que eh, ese, esa comunicación que se expedió hace como un mes eh, iba en esa línea. Entonces, si eso es lo que hay que hacer, cuando tengamos un estudio de esos tres componentes, eso nos va a indicar cuáles son los tiempos y qué hay que hacer desde el punto de vista de transición. Si sí, aún no hay una política clara de transición energética, seguramente antes de que llegue el primer aniversario del gobierno se presenta una política pública de transición energética, pero si hay una realidad, que son unas regalías, unas regalías que per se son un impuesto y cuando uno cruza que no hay aún una política energética, pero si sí hay unas regalías… Yo no sé, doctora Tania, si los municipios que tienen como fuente de financiación, las entidades regionales, municipios y departamentos, a las regalías sean conscientes de que en el mediano plazo, digamos en esta administración que le queda poco más de tres años, eh, las regalías pueden menguar, porque esa transición energética seguramente va a afectar. Ese modelo económico ya le echaron los números en planeación. Digamos, sí que cómo es, va a ser el comportamiento de las regalías, pues hay una política pública clara de transición energética que va a minimizar esa fuente o ese actor eh, que, de la cual se derivan las regalías. Sí, está Yo quisiera señalar eh, que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una de sus transformaciones que gira en torno al tema de la transición energética. Entonces, ese... La cuarta transformación se llama transformación productiva, internacionalización y acción climática y tiene seis grandes metas, es decir, volviendo un poco al punto de la política pública sobre transformación energética, creo que la fuente fundamental en este momento sería el Plan Nacional de Desarrollo con los elementos y metas que tiene establecido el Plan Nacional de Desarrollo eh, y que seguramente una vez sea aprobado, pues podrá ponerse ya como en el debate público y en la implementación con mucha mayor claridad, dado que va a salir eh, aprobado el Congreso de la República como la hoja de ruta del Gobierno Nacional en torno al tema de la, de la transformación energética. Eh. Ahora, sobre el tema de las regalías, nosotros hemos estado trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, más en un esfuerzo por mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto originado en las regalías. Es decir, las regalías son una fuente fundamental de los eh, recursos de los municipios de este país y esa fuente es muy importante, sobre todo porque tiene una característica no tanto por el monto en sí mismo, que cuando uno lo ve agregado y en este caso estamos hablando del bienio 2023-2024, estamos hablando de 30 billones de pesos, de manera agregada, sino ya cuando se distribuye entre los entes territoriales, el punto fundamental es la discrecionalidad, es decir, las regalías no están tan excesivamente reglamentadas como pueden estar otras fuentes de recursos de las finanzas municipales. Dado que eso es así, las regalías le permiten a los mandatarios territoriales orientar los recursos de una manera un poco más libre, pero esa libertad requeriría unos mejores elementos de juicio para invertir de mejor manera y con mayor calidad las regalías. Cuando hay municipios, digamos, que están llenos de carencias, de toda naturaleza, puede sorprender, evidentemente, que los recursos de regalías se destinen como años atrás, por ejemplo, recuerdo mucho a la construcción de una piscina de olas, ¿recuerdan ustedes? Sí, sí. Es que era un ejemplo, digamos, de estos clásicos. Esto, debo decirlo, cada vez ocurre menos. O sea, por supuesto que hay proyectos que quizás no atienden de la mejor manera las demandas de los municipios y de los pobladores de los municipios, pero al mismo tiempo sí debo decir que se ha mejorado en la calidad de la inversión. Entonces, un poco lo que estamos apuntando en el Departamento Nacional de Planeación es a mejorar la asistencia técnica para que los recursos de regalías en el, en mientras duren, digamos, en esta fuente de recursos importantes, se inviertan de manera mucho más estratégica, pensando en el mediano y el largo plazo y favoreciendo, ojalá, la reconversión productiva de los municipios. Mientras haya plata, ¿no? porque ahí se parte de que hay unas regalías que se derivan de una, de una actividad extractiva. Hay, hay una cosa, doctor Lloreda, y es que… La mayoría de las regalías, eh, por lo general, y esos son datos de planeación nacional, se destinan a proyectos que tienen que ver con Placahuella, con alimentación para los niños de los colegios, las escuelas, uno que otro hospital y quizá un acueducto. Digamos, la mayoría, y eso pues, más o menos la data confirma eso, los proyectos giran en torno a esos, a, a esos, a esos proyectos, valga la redundancia, pero poco se habla de la transición y es un tema que se le va a venir a los municipios. Las regalías, piénsenlo, para hacer la transición energética. Yo no sé si los municipios y departamentos estén preparados para que le digan a un gobernante, a un alcalde, utilice las regalías en sus proyectos particulares de transición energética. Sí se nota un poco en los municipios y departamentos esa sensibilización de que la transición es casi un mandato y que hay que meterle plata a ese tema, incluso por encima de la placa huella. Fernando, para antes de responderte, permíteme eh, hacer una referencia a lo que estaban señalando y es una gran pregunta y seguramente algún día eh, se adelantarán los estudios pertinentes, es que también Colombia ha aprovechado los recursos de la industria, petrolera en los últimos 10, 20, 30 años. Es decir, si nos dijesen ustedes en los próximos 10 años van a tener unos ingresos de esta industria por dividendos de copetrol, fiscales <coughs> y regalías de 300, 400, 500 billones de pesos, ¿a qué los destinarían? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a veces desde Bogotá hay una mirada muy distinta de la mirada regional, lo que nosotros podemos considerar que es estratégico a nivel regional o local no lo es, cierto y al revés, cuando uno ve que hay municipios que destinan el grueso de las regalías a vías y a placahuellas a poder financiar el sistema de alimentación en las escuelas, o por ejemplo, a cultos veredales, es porque hay, o hay unas grandes necesidades que no se han atendido, o simplemente los recursos del sistema general de regalías no son suficientes, o eh, entonces termina siendo no un recurso de proyectos eh, que uno podría considerar de mayor impacto, sino eh, para atender esas necesidades. Ahora, Mencionó Tania el caso que todos recordaremos de la piscina de olas en Arauca, ese se volvió como el emblema de lo que no debe ser para regalías. Aunque a mí me salten a la yugular quiero decirle que haciendo la salvedad que si parte de la premisa de que los recursos todos invirtieron y no se los robaron, que es otra discusión, tiene toda la lógica del mundo una piscina de olas en Arauca. ¿A qué voy? De pronto esa es una necesidad sentida que ellos tenían allá. La piscina de olas del Parque de la Caña en Cali es el mayor atractivo recreativo que tienen los niños en Cali. Entonces, fíjese lo difícil que es uno entrar a juzgar qué es pertinente y qué no es pertinente. Ahora, paso, disculpa, yo veo la respuesta de si a nivel de, de los gobiernos departamentales y municipales se entiende la regalía como una fuente de financiación para ayudar a… Apalancar transición y eso, la respuesta es no. Yo creo que en la mayoría de departamentos de municipio nadie, na, o sea, creo que hay un nivel de conciencia muy bajo de que dependiendo de la política pública, si la política pública es de marchitamiento de la industria, que en 10 años o 15 años no va a haber regalías. Es decir, que es un recurso finito y que no hay cómo reemplazarlo en este momento. Y eso me lleva entonces uno que esperaría que en la transición las regalías se pudiesen destinar, entre otras, a tres cosas, Fernando. Uno, decir, oiga, ¿por qué no invertimos recursos de regalías en proyectos, de transi en proyectos energéticos, de energías re renovables, eh, seguramente con respaldo de otras fuentes? Hablamos ahora a Cantaña que es menos del 1%, es 0. algo por ciento de las regalías. Hoy día se destinan a esto, lo que nos da a entender que… Eh, la mayoría o los departamentos y la mayoría de los municipios no están todavía en esa página, en la transición. ¿Okay? Lo, lo, uno, lo segundo es, uno esperaría que se envíen a destinar a proyectos productivos o a proyectos que nos ayuden a diversificar la actividad económica, especialmente en los departamentos que son altamente dependientes del petróleo y del gas, ¿cierto? donde a veces más del 50% de su PIB depende de esta industria. Eh, entonces, uno diría, bueno, entonces, ¿cómo? Uno diría, no, estos recursos van a ir destinados de pronto acompañados de recursos nacionales para ver cómo logramos impulsar otras actividades económicas, sea el turismo, o actividades agrícolas, en fin, pero uno no ve que las regalías estén cumpliendo ese propósito más de mediano plazo, eh, viendo que eventualmente, pues, no hay regalías. Cierto, y no se regaléis que no, de pronto no va a haber industria del petróleo y gas. Y una tercera finalidad tendría que ser que estas actividades pues, permitan eh, generar en esas regiones pues, los mismos ingresos, los mismos empleos o más empleos, y, es decir, que termine sustituyendo el, la fuente de financiación de las regalías. Tampoco no lo ve, no tampoco lo ve. Entonces, de pronto estamos condenados eh, que, esa, que eso se va a terminar supliendo el día de mañana, es con más impuestos. Cuando uno ve ahí, doctora Tania, que, que usted que en la vida pasada se ganaba la, la vida siendo titulares de periódicos como yo me la gano ahora, hay una dicotomía entre la palabra transición y regalías como que no pueden ir juntas, digamos, porque la, la, las líneas primarias de la política pública que aún no existe es estrangular, asfixiar un poco la actividad extractiva, pero a su vez hacer cuentas alegres con las regalías, o sea que ahí hay una clara dicotomía. ¿Cómo ese tema, esa dicotomía, doctora Tania, ella se zanja en planeación nacional? ¿Cómo hacer cuentas de unas regalías, estructurar unos proyectos, guiar técnicamente a los municipios, si se está cerrando el grifo? ¿Cómo echarle el modelo económico? Yo creo que hay que tener en cuenta que hay al menos tres fuentes importantes a partir de las cuales, eh, por diseño institucional, ese, ese, esos recursos están orientados a la transformación de la digamos, de la actividad productiva de los municipios beneficiarios. Entonces, hay una fuente que se llama específicamente incentivo a la producción regional, que no es menor, no es un poco recurso, es decir, es eh, eh, un recurso importante en 30%, es que Fernando tiene razón, si yo digo el 30% del el 7% del total de las regalías ya les enredo la vida, pero son unos recursos importantes de incentivo a la producción cuyo objetivo fundamental es que los municipios productores en este momento, que son los que tienen digamos el mayor impacto del proceso productivo eh, de la explotación minero-energética, vayan transformando su estructura productiva y preparándose digamos para la eventualidad en que no haya explotación de recursos naturales. O sea, yo creo que eso la ley lo prevé, desde ya empieza a prever, va a haber un, los, los, la explotación minero-energética también es finita. O sea, más tarde o más temprano se va a acabar y ese incentivo a la producción está establecido para que haya esa, digamos, reconversión productiva. Hay otro muy importante que tiene que ver con temas que han sido mencionados en las charlas de la mañana de hoy, otra fuente importante que es la de ciencia, tecnología e innovación, también recursos claves. O sea, en ciencia, tecnología e innovación estamos hablando del 10% de las regalías, ¿cierto? 30 billones de el 10%, 3 billones de pesos. Esos recursos de ciencia, tecnología e innovación deberían poder estar orientados a proyectos de alto impacto que tengan que ver con esos procesos de investigación, cierto, en todos estos temas mencionados en la mañana de hoy relacionados con la transformación eh, energética. Y, el, y una última orientación desde el Departamento Nacional de Planeación en este sentido tiene que ver ya con la búsqueda de proyectos de alto impacto y con tratar de terminar con, de terminar con esta dispersión de proyectos que ha caracterizado por digamos, un periodo largo de tiempo los, la inversión de los recursos de regalías. Entonces, lo que está, en, en lo que estamos empeñados en el Departamento Nacional de Planeación es en estimular, acompañar a los entes territoriales a través de la asistencia técnica, que es nuestra función, acompañar a los entes territoriales, digo, en la estructuración de esos proyectos de mayor impacto orientados al menos en estas tres de las siete fuentes que tiene regalías, de las siete asignaciones distintas que tiene regalías, hacia procesos de reconversión productiva, de preparación para esa situación en la cual eventualmente las regalías disminuyan. Yo creo que Ahí hay una, una enorme posibilidad, estamos apostándole a que los proyectos sean estratégicos, de alto impacto y con convergencia de recursos, que también yo creo que es importante. Es decir, romper un poco con esta idea de que es la inversión de cada municipio o departamento de sus recursos de regalías y trascender hacia una idea en que debemos apostarle a la convergencia de recursos. Es decir, yo pongo mi pedacito de regalías, pero el gobierno nacional concurre y pone recursos para poder impulsar esos grandes proyectos. Esa es un poco como la apuesta en la que estamos comprometidos. Doctor Lloreda, si uno coincide que hay una dicotomía transición energética con el concepto y la utilidad de las regalías, uno pudiera ver en el horizonte que los municipios deben empezar a ver de qué fuente reemplazan esas regalías y eso nos empujaría de pronto a una de lo que ya se empieza a hablar y yo creo que vamos para allá a una reforma tributaria de carácter territorial, son 19 los impuestos regionales que, más imp que realmente nadie los ha tocado es más, en la, en la historia creo que se han tocado dos veces, pero que el ministro eh, Ricardo Bonilla ya en sus primeras menciones de, eh, en, con los medios de comunicación ha hablado de esa reforma tributaria territorial ¿cree usted digamos, con ojo de buen cubero, que esa puede ser el reemplazo de las regalías o de dónde más van a sacar plata los alcaldes y gobernadores? Tres reflexiones, Fernando. La primera es, a veces tengo la impresión que, que hablamos con mucha ligereza sobre transición energética. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto nos ha faltado preguntarnos para qué la transición energética en un país como Colombia. Nosotros no somos un país europeo, no somos los Estados Unidos, tampoco la China, no. Y me atrevería a decir lo siguiente, es transición para qué. Si uno dice, queremos hacer o vamos a hacer una transición energética para contribuir a, a la crisis climática global, pues, válido, pero el impacto es insignificante, porque el problema nuestra no es la generación de emisiones sin sí, perjuicio de todo lo que debemos seguir haciendo para eh, reducir emisiones en, en las operaciones, en el transporte, en fin. Dos. Eh, debemos avanzar una transición energética para eh, diversificar un poco más la, la matriz eléctrica, la matriz eléctrica pues ya es bastante limpia, la energética sí, tenemos un porcentaje muy alto de uso de combustibles líquidos, entonces listo, ese es un propósito, ¿Es decir, vamos a electrificar o gasificar más la matriz energética y a reducir combustibles fósiles en su uso, eso tiene que ver con el transporte, entonces ahí debería haber un foco. Si uno dice para mejorar la calidad de aire en las ciudades, válido. Entonces, creo que creo que hace falta preguntarnos para qué queremos la transición energética en Colombia, qué es lo que queremos hacer y para qué. la ¿Y por qué traigo esto, esto a colación, Fernando? Porque… Eh, dependiendo un poco de eso, entonces ya uno dice: Bueno, no tengo claro dónde están las prioridades. Aquí, expositores en la mirada señalaron la importancia de hacer algo en temas de reforestación, en fin. Entonces, uno dice: Bueno, ya sé cuál es el foco. Y de ahí entonces digo: Bueno, pues yo qué quiero hacer, qué quiero hacer a nivel productivo, qué quiero hacerlo con la región. Entonces, eh, Sí, sí me parece que ahí nos falta una, nos faltan varias discusiones sobre ese tema porque no se trata de copiar recetas de otros países. Pero creo que no te respondí la pregunta. No, pero, pero sabe, y se le iba a trasladar a la doctora Tania, doctor Kiko, y es que en, en esta conversación eh, uno ve que… Eh, las regalías van a ser unas víctimas, van a ser una víctima de ah, la transición? ya, no, ya te lo va a responder. Es que es que la el Alzheimer, a ver si me afecta. El nuestro es un país, es un país con, con, con grandes limitaciones y, y, y, y no le sobran los recursos, además teniendo pues tantas necesidades. Entonces, yo no veo claro. No solo cómo vamos a sustituir las, las regalías en un escenario de tiempo o de 10 años o 15 años, porque aquí Luis Fernando Mejía mostraba que la producción va a ir cayendo, entonces si cae la producción y los precios son bajos, peor. ¿Cierto? ¿Con qué los vamos a sustituir? ¿Con incrementando recursos a los departamentos municipios vía sistema general de participaciones? interesante pero es que también esa nación que es la que está transfiriendo va a tener menos ingresos fiscales y dividendos de copetrol eh, e impuestos, entonces, ¿de dónde va a sacar los recursos? Más endeudamiento, es decir, la bolita termina en más impuestos, más impuestos nacionales o más impuestos territoriales. Entonces, salvo que encontré, logremos nosotros eh, una transformación productiva o de actividades económicas que permita no solo, eh, eh, no solo eh, reemplazar lo que significa para la economía esta industria, sino también los ingresos territoriales y fiscales y de dividiendo de cooperar al fin, o si no, lo que vamos a terminar es si no tenemos opción distinta a más impuestos. Entonces, eh, pues ese, ese, eso debe estar en la ecuación y en los tiempos de una política de transición integral. Los eslabones, lo hablábamos antes, los eslabones de la cadena energética a Planeación y en particularmente a su subdirección de regalías, le corresponde ver la plata llegó aquí, veamos cómo la derramamos de la manera más eficiente. Eh, puede, digamos, bajo esta discusión y entendiendo las políticas públicas de las cuales ha hablado el gobierno… ¿Uno cree que va a ser, las regalías van a ser unas víctimas de la transición o el tema ha sido sensibilizado con la autoridad nacional? Yo creo que es importante tener en cuenta un punto, y es que por su naturaleza las regalías son un recurso contingente. Es decir, las regalías son un excedente, digámoslo así. Es una, una suerte de compensación a los municipios en razón de la explotación de eh, recursos mineros minero energéticos que se hacen en su territorio. Y tal vez el problema contra el cual además eh, uno a veces trata de luchar o tratamos de luchar, es a considerar las regalías como una fuente permanente de recursos. Por ejemplo, los programas de alimentación escolar, siendo de la mayor importancia, deberían financiarse con recursos permanentes, no recursos contingentes como las regalías. Porque el recurso de regalías, por su naturaleza, es contingente. O sea, está… Es, depende de la explotación. Recursos contingentes es eh, ingresos extras. Exactamente. Sí, o sea, dependen de la explotación. Para, para Chocó es su ingreso. Es que ese es parte del problema. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Lo que uno debería procurar es que la riqueza de las regalías, esto lo he escuchado varias veces y me parece que es una bonita expresión, se siembre. O sea, cuando usted tiene un excedente, lo que debe hacer, usted lo puede gastar, lo puede ahorrar o lo puede invertir. Eso es lo básico que puede hacer. Las regalías deben funcionar de esa manera. ¿Y qué ocurre? Con mucha frecuencia los entes territoriales lo gastan, ¿cierto? Muy pocos lo invierten y muy pocos ninguno lo ahorra. ¿Cierto? Porque no es una naturaleza, pero son recursos contingentes. Entonces, el problema puede estar más bien, creo yo, en que eh, algunos municipios del país vivan exclusivamente de una fuente que es contingente. O sea, ellos deberían estar… Vivir de las propinas. Vivir de… sí, del excedente, ¿no? De lo que me sobró, del, del recurso producido eh, por la explotación. Entonces… La apuesta es entender que ese recurso nunca iba a ser permanente, nunca. Son recursos de regalías que dependen de la explotación. Tanto así que, miren ustedes, tan interesante. El bienio pasado, los, los presupuestos de regalías se mueven es por bienios. Todo eso es diferente, esto es un, una cosa aparte, no por anualidad, etcétera. Entonces, el bienio pasado, los recursos de regalías ascendieron a 15 billones de pesos, este bienio, 23-24, tenemos el bienio con mayor presupuesto de recursos previsto, 30 billones de pesos. Eso significa para todos los destinatarios de los recursos unos excedentes. Entonces, ellos pueden hacer, ¿qué van a hacer, qué pueden hacer los municipios cuando van a recibir, digamos en teoría, el doble de lo que recibieron el bienio anterior? ¿Sí es? Entonces, no, puede que lo gasten cierto, más polideportivos, no sé qué, o puede que lo inviertan en cosas que impliquen la, digamos, la transformación de la estructura productiva de ellos a sabiendas de que ese dinero no es eterno. Yo creo que es ahí en donde no hemos comprendido bien el tema, suficientemente bien. Hay, hay municipios y departamentos que sí lo entienden muy bien, pero ahí es donde hay una beta muy importante para trabajar. Quería, Fernando, complementar lo que dice es Tania. Estoy totalmente de acuerdo. Eh pero la pregunta es, ¿por qué terminaron las regalías para muchos municipios y departamentos convirtiéndose en una fuente de financiación ordinaria y no extraordinaria, más en una industria donde, si bien la producción ha tendido, a, bueno, aumentó, bajó, está como estable, eh, pero los precios suben y bajan? Eh, entonces, esa es una discusión. Pero eso no solo le ocurre a los departamentos de municipios, también le ocurre a la nación. Y es que en época de bonanza petrolera de precios altos, se gasta a nivel nacional en lo de bienes lo humano, incluso en gastos, en gastos recurrentes, sin, sin, sin darle importancia a que, a que son unas cifras extraordinarias. Un ejemplo, fruto del año pasado, de los altos precios, eh, el del año más de los años más importantes de Ecopetrol, eh, pues solo por los periodos altos, si mal no recuerdo, creo que la industria le entregó un cheque al gobierno nacional a inicios de este año de 24, 25 billones de pesos. Eh, entonces, eh, de ese, entonces, de esos recursos, ¿cuántos van a ir destinados a proyectos estratégicos cuántos a subsidios, cuántos a gastos recurrentes, pues no lo sabemos. Entonces, ese es como una es, es decir, eso no solo ocurre en los territorios, solo que a veces es fácil como ver, fácil como, pues, como dice, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero a nivel nacional también no ocurre eso y ha ocurrido. Entonces, sí nos falta entender como país que los ingresos de, de esta industria especialmente, pues, eh, deberían destinarse, eh, de, no deberían ser para financiar gasto recurrente. Una conclusión final, doctora Tania. Yo creo que todos los actores del sistema, involucrados en el sistema general de regalías y en todo el tema que hemos estado hablando, los eslabones de la cadena, debemos, deberíamos tener una, suscribir algo así como una especie de pacto nacional por la protección de las regalías, por la inversión adecuada de las regalías, porque son recursos que no deberíamos desperdiciar. O sea, son recursos cuantiosos que tienen unos costos, ¿cierto? Por eso estamos hablando de transformación energética, porque tienen, representan, unos costos, un dolor, dijeron, dijo esta mañana el señor de Ecopetrol, unos dolores, representan un esfuerzo del país para que se obtengan esos recursos y la inversión adecuada de esos recursos debe ser del interés de todos y todas. Deben invertirse bien, debemos estar atentos a que eso sea así. Ayudar a que se inviertan bien, ¿cierto?, Ayudar a los departamentos y municipios para que tengan las herramientas para idear los mejores y más adecuados proyectos para sus comunidades. Ayudar a de departamentos y municipios a que piensen en opciones de ciencia, tecnología e innovación que les permitan mejorar sus condiciones con ese recurso extra, digámoslo así, con ese recurso adicional. Eh, pero no abandonar a su suerte en la inversión de los recursos. Yo creo que no, sí, para no lamentarnos, porque es una riqueza que es de los colombianos, que se debe invertir en territorio y de la cual todos debemos estar atentos a mirar cómo se invierte mejor. Una conclusión final, doctor Kiko. A mí, a mí me llamó la atención de cuando la exministra María Fernanda Suárez trajo a colación una frase. Del, del presidente de China, que más o menos indicaba es decir, no, no deje, o sea, que ellos no van a dejar de, de, de, de utilizar las fuentes de energía eh, convencionales, las que tienen, mientras no tengan certeza de que las otras las, van, las pueden reemplazar. Creo que eso aplica a una mirada integral y, y aplica también a, a las fuentes de financiación y las regalías. Y es eh, mientras nosotros no tengamos cómo garantizarle al país unos, por al menos los mismos ingresos, garantizarle al país eh, la autosuficiencia energética, garantizarle al país... Eh, eh, que no se va a poner en entredicho la calidad de vida, lo que se ha logrado en materia de desarrollo, pues hay que tener mucho cuidado, o sea, no porque terminaríamos entonces comprometiendo el desarrollo nacional, el desarrollo de las regiones, y yo sí tengo la impresión que a nivel de los departamentos y municipios, todos, incluidos los, los donde está la industria, en este momento hay una mirada muy de corto plazo eh, y no se entiende que dependiendo de la decisiones de política pública, de pronto a la vuelta de 10 años estamos o 15 años en un escenario totalmente distinto y de empobrecimiento. Entonces, las regalías son importantes, estoy de acuerdo con Tania, Busquen, deberíamos ver cómo logramos hacer como una gran, un pacto o una cruzada para decir hay que defender las regalías, que sean transparentes, que ojalá se, se ejecuten eh, para proyectos cada vez más estratégicos. Pero, pero entender que, que pues, hay regalía porque hay una industria minero-energética. Entonces hay que defender la industria minero-energética. Listo. La cadena energética. Realmente muchas gracias, doctora, doctora Tania, que sacó para el tiempo para venir al Congreso. Doctor Lloreda, pero a mí me queda una conclusión y me parece importante ahora que se viene temporada de entrevistas con el presidente y cuando esté cercano de cumplir un año. Y es eso, se ha hablado y en todos los congresos que uno tiene la oportunidad de asistir, el presidente habla de la transición energética, así sea en el foro de pensiones o en el foro bancario o en el foro constructor, siempre es un tema, digamos, recurrente en el presidente. Pero el cuento de eh, quiénes son, la, digamos, los sacrificados de esa transición energética y quizá ese diálogo no se ha tenido con los municipios y ahora de cara a las elecciones regionales seguramente va a ser un tema cuando se le, le pregunte a los 1.103 candidatos a la, o alcaldes electos en, la, en, en octubre, ¿Qué piensan de las regalías? Pues seguramente le van a voltear a mirar al presidente y le van a decir está muy bien la transición, pero ojo, hay unos sacrificados y esos sacrificados pueden ser las regalías. De pronto estamos haciendo cuentas alegres, yo no lo había visto tanto así como que es una ganancia ocasional, sino que en las cuentas de muchos alcaldes es su ingreso más importante en la financiación regional y quizá es la, la pregunta que no se le ha hecho ni a la ministra ni al presidente y es si han tenido en cuenta realmente el papel de las regalías en todo este proceso de transición energética. Muchas gracias a los asistentes y muchas gracias, doctor Lloreda. Les agradecemos sus reflexiones sobre un tema tan importante para el país y las regiones.